Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Suscríbanse a mi canal si son nuevos, bienvenidos, denle like si les gusta este tipo de videos. En este video les voy a hacer un reaccionando a mi primer video de YouTube. Ya lo tengo aquí puesto, este, así que vamos a comenzar. No he visto este video en mucho tiempo, así que pues a ver qué tal. Me cambié aquí de ángulo para que vean mejor mi reacción y este, um, me voy a poner mi audífono porque se ha enredado para que me escuchen mejor. A ver, ahí va uno, dos, tres. ¡Oh, qué sexy! Me, me gusta esta parte, wow, me gusta esta parte. Me gusta lo que, lo que estaba tratando de hacer aquí. <ríe> oh, me encanta. El... Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y en este video yo les voy a enseñar cómo hacer estas mascaritas aquí. Son perfectas. Qué Ay, le bien, pasa bien. a mi voz oh my god hola cómo estoy yo soy Belita y en este pintura video <ríe> oh my con pintura Acrílica con cualquier otra pintura que tengan con pinta uñas que es, van a batallar un poquito más les recomiendo que usen pintura de aerosol, por, aerosol porque es más bueno de esa parte si estas, entonces sigan viendo uh me gusta eso más delgada ok, me encanta lo que está en blanco y negro como como fue mi primer video, creo que no sabía cómo hacer el, la voz, la, el montaje de voz, como se le diga, el voiceover y le puse like nubecitas así, letreritos a los lados, ok esa cosa verde que está atrás como que como que se ve muy feo, lo hubiera puesto algo bonito, así un background muy lindo, pero <risa> esa cosa verde que <risa> la gente aprende de sus errores. Bueno, no es tanto un error, no lo considero un error, error, pero... Ay, ah, se me olvidó voltear la, la imagen. O oh, no sé si lo hizo a propósito. <risa> Creo que este es el DIY más largo que he hecho. No, no se crean. Fíjense, dura el DIY como unos dos minutos, yo creo. Oh my God, casi. Creo que en una de esas ocasiones, no sé si me, si se zafó el bisturí. La verdad no me acuerdo. Creo que me había lastimado. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, se me... Ok. De hecho, le puse, like, tengan mucho cuidado porque creo que me había lastimado algo así. Quedó súper bonita la máscara. La verdad que este DIY... Lindísimo. Si hacen oh, estas mascaritas, nomás tienen que usar mucho su imaginación y crear las bolitas rayitas o lo que le quieran poner, ¿ok? Si les gusta este video, entonces pongan me gusta ahí abajito y suscríbanse a mi canal. en mi próximo video. Adiós. Wow, eso me encanta. Oh my god! Ok, definitivamente la última parte Y perdón, perdón por el ruido La primera y la última parte me encantó Como que muy artístico Me acuerdo muy bien lo que estaba tratando de hacer Tenía 21 años porque era en octubre No había cumplido los 22 todavía Y me acuerdo que en esa edad me gustaba muchísimo la fotografía Y ahí aprender cómo hacer poses y fotos De hecho mi foto del canal es una... Pues la que tengo, así donde estoy... Y ay, creo que tenía como 16 años. La verdad que siempre me ha encantado estas tipos de fotos a blanco y negro. Y cuando hice el video, estaba muy metido entre la fotografía. Pero quería hacer como... Quería meter eso en en video. Pero las poses... Y esto como que muy dramático. Creo que dejé de hacer eso porque... Creo que me llegaron a criticar y creo que me lo tomé muy a pecho, que no sé. No sé, pero creo que debería de ignorar ese tipo de comentarios porque la verdad que me encanta esta parte a blanco y negro. Y lo voy a hacer más seguido, van a ver, lo voy a hacer. Oh, Fotografía, like, posa, posa, posa. So yeah, chicos, esa fue mi reacción a mi primer video. Oh my God, me da pena ver los otros videos. Pero ya, el primero fue poquito vergonzoso, pero no tanto. Chicos, los quiero mucho. Gracias por ver este video. Déjenme saber qué más les gustaría ver en este canal. Y no se les olvide suscribirse nuevamente para que no se pierdan ninguno de mis... Y no se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y acuerden de activar la campanita para que sepan cada cuando subo videos. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en el próximo.